Estamos de vuelta rock en rojo y blanco desde Andina Canal Online con ustedes, Fidel Gutiérrez acompañándolos y yo aquí acompañado por NoFap, o mejor dicho tres de sus integrantes, tres de los integrantes de esta banda, bastante joven y con bastante ímpetu como han visto ustedes y escuchado en este single llamado Tómalo con Calma, que le da título a su primer disco, su primer EP, bueno, gracias chicos por estar aquí, estamos con dos Dos de los dos cantantes, Marco Ska y Piero Delgado, y Elvis Alexander, primera guitarra y coros, nos han venido a acompañar y también a contarnos algo de su historia y de su participación en un concierto que va a reunir exponentes de tres géneros muy, muy, muy intensos dentro de la escena alternativa: el punk, el Ska y el hoy. Y ustedes, ¿dónde entran? Tú te encargas de una voz, no, digamos que es como que el rap rapcore, lo que le dicen, ¿no? lo que tú vas a intervenir eh, no tan melódicamente como podría ser una primera voz convencional. ¿no? Ajá. <risas> <risas> bueno, acá están ellos eh, eh, y nos van a contar su historia un poquito. ¿Desde cuándo está NoFab pues, eh, eh, sonando, tocando en nuestros escenarios? Ah, a ver la banda. Y... Ah, vine con la idea de hacer una música distinta a lo habitual era un clásico que se escuchaba y fue un y nada, quise hacer esta onda nueva al principio fue súper difícil porque nadie quería Ajá. Y de, de esas de esas formaciones, ¿quiénes se mantienen? ¿Quiénes son los servientes del único? Sí. Ah, mira, tú eres el, el impulsor de no FAP Y Ajá. el nombre, eh, bueno, es un nombre que a algunos les puede sugerir varias cosas Pero sería mejor que ustedes eh, mismos lo explicaran ¿Qué significa? mejor <risa> es, Bueno, sí, pues nuevamente mm. las restricciones del horario acto para todos hacen. Ah, sí. En todo caso, amigos y amigas, ustedes pueden buscar... Eh, en un diccionario de slang en internet ¿Qué puede significar? No, Fab Y bueno, tienen ya un disco Que veo que lo tienes en la mano, ¿verdad? SLP Tómalo con Calma Y son seis canciones Y a tres de ellas tienen video y, bueno, eso dice que Ese material goza de buena salud Me imagino y, No sé, cómo lo cómo ha recibido Cómo sienten que la gente ha recibido este disco Es ¿no? Es como que han mezclado el pan rock con el rap, y creo yo que hay pocas bandas en el Perú que hayan arriesgado a ¿no? hacer ese tipo de, de, de mezcla, ¿no? Uh -huh. Y. no, o sea. Pues, no sé, me parece, me parece que a la gente le gusta el ¿no? rap. Ajá. Es ¿No? como que algo extravagante. Bueno, ah, Elvis llegó después de que lo grabaron, sí. y luego lo disfruta con frutos, <risa> <risa> Pero tú, está, tu voz es la que está en este disco o también Tampoco. eres de los Yo últimos de menos llegar? Yo tengo un año en la banda, pero la verdad es que ese disco me fascinó mucho desde, desde el momento en que escuché que estaban buscando un cantante uh -huh. y no me pude resistir. Y, pues, Ajá, sí. y llegaste ahí. Ya. Llegaste a NoFab. <risa> bueno, eh, eh, ¿y qué expectativas con este concierto? Que, como decía, amigos y amigas de Andina Canal Online, tiene el, el nombre de tres, de tres subgéneros, de tres géneros. Eh, bastante vitales dentro de la escena alternativa Bastante vitales y también con bastante tradición Porque hablamos de géneros que surgieron O que tomaron fuerza, algunos de ellos, en la Inglaterra de fines de los 70 El Pan, el Ska y el oi. Eh, ustedes van a participar, cuéntenos un poco más ¿Cuándo es este concierto? ¿Quiénes más van a estar? ¿Qué esperan de él? El concierto va a ser el 29 Como lo dijiste, va a ser en oficina baja Si yo fuera tu profesor, me daría cuenta que estás plagiando, leyendo tu mano la lista de los grupos, pero felizmente no lo soy. <risa> <risa> bueno chicos, eh, nos van ustedes a enseñar algo más de este disco, algo más de su repertorio, esta vez ya en vivo. Eh, ¿Qué tema va a ser el que van a tocar ustedes para nuestra audiencia aquí en Andina Canal Online? El más feeling de todos, sin dirección. A ver, sin dirección, no fab, con rock en rojo y blanco aquí para ustedes. A paso, quiero pensar solo en mi futuro quiero dejar todo Trataré de encontrar que yo lo quiero aceptar. Muy bien, no fa. Aquí en, ro en Rojo y Blanco, en Andina Canal Online y Andina Radio Online, con Sin Dirección, un tema que pueden encontrar ustedes en este en, e en ese disco, de, es el primer EP de NoFap. ¿También tiene videoclip esta canción o no? Claro, no, no? es el segundo tema que lanzó su videoclip, Ajá. el primero fue Palestina y hablando de audiovisuales también vamos a estar lanzando otra clase de audiovisuales en el canal que nos mezcle, que que interactuemos un toque más con el público hace o no sé, oh, eh, interesante claro es una forma una forma distinta de, de aprovechar esa, la oportunidad de comunicar a través de las redes sociales no en video eh, y eso es bueno y qué planes para más adelante además de ese ¿Por dónde va NoFap? Espero que no sea nuevamente por cambiar integrantes No, ya no Ya no, nos hemos bañado en agua Venidita Con duda, nos hemos pasado el puño <risa> eh, Pero no, este, ahorita ponido eh, el eventazo que se viene el 29 Después vamos a estar el 5 En Cancún 5 de agosto, el 26 de agosto y más fechas que se vienen luego uh -huh. este, con distintas bandas y sobre todo con un colectivo que hemos armado con otras bandas que están, que toman fuerza también en la escena local. Uh -huh. Son independientes como nosotros y bueno, ya sabes que no hay muchas puertas a veces para bandas que también se pasan. Sí, pues. ¿No? Ya, yeah, pero nosotros estamos buscando la forma de, de hacer eso, que bandas con talento. Uh -huh. eh, Estar tocando junto con bandas un poco más grandes uh -huh. ¿No? Y, y así es Notar más sí. Muy bien, bueno, qué bueno Eso de abrir caminos no solo para unos sino para otros Es muy muy significativo En una escena pues que requiere de, de eso ¿No? De que todos se empujen para adelante. Nosotros tratamos de hacerlo a través de este espacio que llega a ustedes todos los lunes y que luego pueden repetir las veces que quieras a través de la página de, del muro de la Agencia de Noticias Andina en Facebook. Bueno, gracias pues chicos, gracias a NoFap por haber estado con nosotros. Vamos rápidamente a una pequeñísima pausa para ya entrar al bloque final de Rock en Rojo y Blanco con nuevos valores esta vez. Nos despedimos dentro de un ratito y volvemos.